El Rey de Oro es la referente marca de poder de esta nueva etapa del juego de Fortnite. Es el Rey de Oro el encargado de la historia del tiempo del principio de esta nueva era. ¡Buenas chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy MisterDeneox y chicos, os invito a que os pongáis cómodos porque vais a alucinar con el vídeo de hoy Y es que chicos, hemos descubierto diferentes cosas acerca de la historia propia del juego Hemos descubierto algo que nadie ha descubierto Así que chicos, os invito a que veáis todo el vídeo por completo si no queréis ser unos malditos pusis. Dejarme deciros algo muy importante Y es que chicos, como bien sabéis, tenemos un canal secundario en el cual subimos también vídeos semanales Y no quiero que la Neox Army se los pierda Así que chavales, no os perdáis los vídeos del canal secundario que lo tenéis debajo en la primera línea de la descripción Vais a ver un nuevo vídeo que hemos subido hoy Así que chicos, os invito a que después de este vídeo vayáis a verlo Y ya está Que hemos subido dos vídeos hoy al canal Así que chavales, dejad un buen like Chavales, dicho todo esto, no me enrollo más, espero que os guste muchísimo este vídeo, prestar atención a la historia porque vais a alucinar acerca del nuevo rey de oro que va a llegar a la juego de Fortnite. Para toda la Neox Army, si utilizas el código Mister De Neox en la tienda de Fortnite, código Mister De Neox si amas a tu mamá. <risa> Tal y como sus antecesores marcaron en la historia del tiempo de del capítulo 1 del juego de Fortnite. Tal y como fueron presentados todos y cada uno de ellos desde la temporada número 7 del juego de Fortnite. Pues bien, en este vídeo vamos a estar hablando acerca de un nuevo rey que va a estar llegando muy pronto a este Juego de Fortnite ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? ¿Quieres conseguir la skin de Harley Quinn? En este vídeo podrás conseguirla Totalmente gratis En primer lugar, suscríbete al canal para no perderte Ningún vídeo de la Neox Army Y es que chicos, estamos a punto de llegar a los 350.000 suscriptores Vamos a por ellos En segundo lugar, deja un buen like en el vídeo para que se posicione Correctamente, así que chicos En este vídeo, como mínimo, solo por Harley Quinn Deberíamos llegar a los 10.000 likes y ya por último, coméntame debajo en la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games. Una vez hecho todo esto, ya estarás participando y os deseo muchísima suerte a todos. La primera cosa de la cual quiero hablaros a todos vosotros es sobre la posibilidad acerca de la skin del Joker que podría estar llegando al juego muy pronto ya que la gente tiene la skin de Harley Quinn Y está todo el mundo deseando poder completar el pack con la skin del Joker Está todo el mundo diciendo, Dios mío, ¿será que Fortnite va a añadir una nueva skin del Joker? Y es que pensar que dentro del juego ya todo el mundo tiene la skin de la Arlequina Es decir, de Harley Quinn Tiene también la skin de Batman dentro del juego Y por qué no, si solo nos falta la skin del Joker dentro del juego de Fortnite ¿Por qué no podría ser añadida muy pronto al juego? Comentarme debajo si vosotros también os compraríais la skin del Joker en el juego. Yo, por supuesto que sí, hermano lógicamente no lo he confirmado que esto esté llegando al juego pero simplemente es mi opinión y quiero compartirla con vosotros ya que creo que es bastante interesante y a más de uno le gustaría tener dentro de su inventario pero chicos lo más probable es que Fortnite si me hacéis caso no creo que vayan a estar añadiendo la skin del Joker al juego simplemente por el siguiente motivo y es que como bien sabéis la, la película del Joker ya salió en los cines y justo antes del estreno de todas las películas que Fortnite ha querido colaborar con ellas se ha estado añadiendo la skin justo antes del estreno por ejemplo la skin de Harley Quinn ha sido añadida antes o justo el mismo día en el cual la película se estrenaba en los cines la skin de Batman lo mismo también fue filtrada antes de salir a la tienda salió en la tienda justo el día o días antes del de estreno de la película se estrenó la película del Joker y es la única skin que nos faltaría para completar el pack pero no creo que vaya a salir jamás dentro De la tienda ya que la, la película Del Joker ya salió en los cines Y no hicieron ninguna colaboración Pero quién sabe estamos a principios De 2020 y quizás en la Próxima película del Joker quieran Hacer una nueva colaboración y ya tengamos El pack por completo dentro del juego Así que chicos esto era simplemente Mi opinión y la gente no Creo que vaya a tener la skin del Joker En este 2020 dentro Del juego y es que lo más interesante De todo esto es que Fortnite ya tiene una skin llamada el Joker dentro del juego de Fortnite que incluso si os fijáis dentro de la skin de Harley Quinn esa skin que acabamos de nombrar de el Joker aparece en el cuerpo de la skin de Harley Quinn es un dato muy interesante que quizás muchos de vosotros ni sabíais. Y es que si os fijáis, la skin de Harley Quinn en la pierna derecha tiene las cuatro versiones de la skin del Joker tatuadas en el muslo. Así que me imagino que para Fortnite no haría falta meter lo que es la skin oficial del Joker, sino que han querido, imagino, mezclar lo que es el nombre simplemente de la skin del Joker... Para añadírsela a esta skin de Harley Quinn dentro del juego, lo cual significa que jamás vamos a volver a ver una nueva skin dentro del juego de Fortnite que se llame exactamente Joker. Así que eso significa chicos simplemente que la skin oficial del Joker en Fortnite es esa y la han relacionado con Harley Quinn ya que el Joker y Harley Quinn son expareja del mundo del cine. Chicos, si os está gustando el vídeo, recordad utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, ya que chicos, eso apoya muchísimo. Y os doy las gracias a todos y cada uno de vosotros cuando utilizáis el código MrDeneox en la tienda de Fortnite y me enviáis capturas por mi Instagram y por mi Twitter. Así que chicos, todo el mundo a seguirme en mis redes sociales y a enviarme capturitas. Y ahora, claramente, hablando sobre el Rey de Oro... Muchos de vosotros quizás me acompañáis desde la temporada número 7 del juego de Fortnite, realmente cuando todo empezó fue ahí. Diversas teorías que subimos acerca del de monstruo que se escondía dentro del iceberg y de los misterios de las mazmorras del de castillo del iceberg. Y es que esa temporada, personalmente, creo que ha sido una de las mejores temporadas que jamás hemos visto dentro del juego de Fortnite para la historia del tiempo, ya que esa temporada estuvo repleta de información que siempre estaba relacionada con la historia sobre un rey de hielo que luchaba contra un rey de fuego. La gente, además, que estuvo jugando esa época dentro del juego, tuvimos en vivo dentro del juego. Un gran evento del Rey de Hielo en el cual transformó todo el mapa entero en un nuevo mapa helado, nuevo mapa de nieve. Así que chicos, la historia estaba muy relacionada directamente con el Gran Rey de Hielo y además también sobre la skin de la Reina de Hielo, la Legión y la Horda. ...de zombies de hielo... ...todos y cada uno de esos personajes... ...tenía un objetivo claro en la historia... ...y era derrotar a el Rey de Fuego... ...y lógicamente ese Rey de Fuego... ...era el prisionero... ...la skin secreta de la temporada número 7... ...de Fortnite capítulo 1... ...y es que antes de ser liberada esa skin... ...el juego nos mostró cómo ...habían tenido retenida... ...dentro de un calabozo... ...a ese Rey de Fuego... Durante mucho tiempo Todo eso sucedió dentro del castillo de Pico Polar Así que también se descubrió que ese era el castillo del de Rey de Hielo Por eso tenía prisionero ...al Rey de Fuego en sus mazmorras. En fin, continuando con la historia de la temporada número 7... ...que sabemos que fue una de las más ricas y más saboreantes para el público de Fortnite... ...sabemos que esos reyes fueron presentados durante la temporada número 7 del juego. Pero es que ahora tenemos un Rey de Oro. Y es que el propio nombre de la skin que estamos nombrando... Se llama la skin de oro La descripción propia de esa skin Ha sido descubierta Y quiero que lo sepáis Significa que es un tesoro de oro Una obsesión eterna Es como si fuera un rey de oro El cual está persiguiendo mucho oro O solamente está obsesionado con el oro Y eso es lo que va a tratar de buscar en esta isla del juego Es... Una obsesión eterna del rey de oro, el querer obtener cada vez más oro en su posesión. Y es que, dejarme deciros que en la mitología griega ya existía un rey de oro. Un rey el cual todo lo que tocaba se convertía en oro y por eso se llamaba... El gran rey de oro Si os estáis preguntando en concreto qué era lo que podía tocar Por ejemplo, si el rey de oro tocaba un vaso El vaso se convertía en un vaso de oro Si el rey tocaba por ejemplo una corona o un gato Ambos se convertirían en oro Y quizás muchos de vosotros ahora estéis pensando que eso realmente era una cosa buena Ya que era un rey muy rico Pero la verdad es que eso era una maldición. Y es que si os fijáis en la historia del rey Midas. Es la historia del rey Midas. El rey de oro acaba tocando uno de esos días a su propia hija. Y como bien sabéis y estáis todos pensando. El rey convirtió a su hija en oro. Por lo tanto mató a su propia hija sin voluntad alguna. Pero de esta manera se dio cuenta de que no... Era una bendición, sino realmente se convirtió en su propia maldición. Y es que eso está 100% basado en uno de los reyes de la mitología griega antigua. Así que chicos, todo esto va a estar relacionado con la historia del juego Y parte de este nuevo evento también va a estar relacionada con la historia de esta nueva isla del juego Así que chicos, solo nos queda prestar muchísima atención a todos los detalles Muchísima atención al Rey de Hielo, al nuevo Rey que ha llegado a nuestra isla Y además, disfrutar muchísimo, lógicamente, de lo que va a estar llegando próximamente al juego ya que, si activáis la campanita del canal, os enteraréis de todos los vídeos y de todos los directos que vamos a hacer. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, reventadlo a likes, compartirlo con todos vuestros amigos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, que las tienes en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y... ¡Chao!